Saludos comunidad biocéntrica. Hoy en el, en el vídeo de hoy quiero compartir un, un tema muy interesante en que me ha inspirado nuestra colega eh, didacta de Venezuela eh, María Dolores Díaz que es directora de la Escuela Venezolana de Zulia o Zulia de Venezuela, no sé cómo se pronuncia y ella... Ha escrito un post muy interesante sobre, eh, sobre su investigación eh, de largos años con muchas tesis eh, de, facilita de, de titulación para, facilita para ser facilitador y facilitadora de vida danza. Y entonces, me parece muy interesante compartirlo porque nos sugiere muchas reflexiones. Que, que desde el pensamiento crítico creo que es interesante que podamos reflexionar abiertamente sobre, sobre las realidades que nos mueven para mejorarlas, por supuesto para ampliarlas, para, para actualizarlas para hacerlas reales a la realidad que nos mueve entonces te lo voy a leer para que bueno, para que tú también tengas conocimiento y podamos dialogar. Bien, entonces ella se llama María Dolores Díaz, directora de la Escuela Venezolana de Biodanza de Zulia o Zulia, no lo sé, eh, en Venezuela. A partir de, eh, de la teoría de, de Biodanza, de unos textos escritos eh, con los escritos de Rolando Toro. En el tomo 1 del año 1991, Rolando habla sobre, sobre las tesis, ¿eh? lo que en biodanza normalmente se llaman las monografías de titulación. Le llamaba tesis y entonces dice, las tesis serán orientadas a la investigación científica y al pensamiento sistémico, evitando tendencias pseudocientíficas o disociativas. Y a partir de aquí, ella María Dolores Díaz nos propone este título que dice «Investigar en y con biodanza es como investigar un tesoro profundo en el océano o mirar un universo indefinido lleno de milagros increíbles y hermosos». Y entonces dice «Como proponente de la aplicación de biodanza e investigación, desde hace varios años vengo haciendo un seguimiento de las monografías de titulación que llegan a mis manos y estudiando sus contenidos para aprender qué las caracteriza y al respecto estos son algunos de los aspectos más comunes que he encontrado en su redacción. Y hace todo un seguimiento de 12 puntos que te los voy a leer. Y dice, primero, Uso solo de metodologías cuantitativas en un 90%. Las metodologías cuantitativas son aquellas que se basan en, en, en datos eh, medibles, sobre todo por estadísticas eh, que analizan los datos. Entonces, ella dice que el 90% de las monografías eh, usan esta metodología, la cuantitativa. Punto número 2. Predominio de propuestas en educación y salud. Punto 3. En su mayoría cumplen con un objetivo de grado, mayormente de título universitario. Solo algunas como monografía final de la, de la formación en biodanza. Yo este punto no acabo de entenderlo, qué es lo que quiere decir exactamente, porque no entiendo cómo lo he redactado. Y no he tenido el gusto, la verdad, de preguntárselo, que se lo podía haber preguntado, pero no lo he hecho. Bien, entonces lo dejo aquí, lo repito. Dice, en su mayoría cumplen con un objetivo de grado mayormente de título universitario, solo algunas como monografía final de la formación de biodanza. Supongo que quiere decir que solo algunas monografías finales, o sea, tesis finales de la formación, tienen... El, el, el, el objetivo de grado, no sé. Cuatro, en muchas de ellas, presencia de errores de concepto clave en relación a la concepción de biodanza. Punto número cinco, no están enmarcadas en el, en el marco ontológico, que es la rama de la filosofía metafísica. Y el marco epistemológico, que cuestiona teorías, conocimientos y conceptos que se utilizan para fundamentar la investigación. Entonces dice, no están enmarcadas en el marco ontológico y epistemológico del sistema. No siguen el método fenomenológico que el método fenomenológico lo que hace es explicar la esencia, la naturaleza de los conceptos de vida danza, en este caso, de los fundamentos. Entonces dice, no siguen el método fenomenológico propuesto para adecuarse a las características de la metodología vivencial. No utilizan los recursos que da el modelo teórico, ni sus referenciales, ni sus instrumentos para investigar en y con biodanza y poder hacer aportes teóricos significativos. Punto 8. Pocas de ellas, de las monografías, poseen verdadero valor científico. Entonces, recordemos el significado de valor científico. Es la información relacionada con la creación del conocimiento. Entonces... Pocas de ellas poseen ese verdadero valor científico, generar conocimiento. Apenas unas 20 de un universo de 250 revisadas exhaustivamente. Punto 9. No existe un banco de datos que recopile la investigación en biodanza, por lo que cualquier interesado o interesada en hacerlo apenas tiene acceso a unas pocas que se repiten en los antecedentes que se refieren. 10. A pesar de que muchas menciones en sus discursos de validez científica de los efectos de biodanza haciendo afirmaciones, aunque sin referir fuentes que las respalden, son pocas las que desarrollan un trabajo sistemático, un tejido coherente que permita a otros y otras investigadoras usar la información como dato sustentable. Punto 11 pareciera considerarse que el campo de la investigación en biodanza está reservado solo al área de biodanza clínica. Y el punto 12 que dice, el punto final, en muchos casos la biodanza es definida de manera parcial o minimizando su alcance, ya sea como práctica corporal, como técnica, como ejercicio terapéutico grupal, como terapia, como disciplina, como método o como un procedimiento de cambio, dejando de lado su coherencia operativa como teoría que se sostiene en paradigmas, mecanismos de acción, en una metodología con un método propio, que tiene una técnica, pero es mucho más que una técnica, que tiene una estrategia y unos recursos que le son propios. Entonces sigue diciendo, investigar, en y con biodanza, de forma sistemática y con una metodo metodología coherente con su propuesta ontoepistemológica, es, en mi opinión, una oportunidad para hacer aportes a un modelo teórico que está vivo y, por tanto, sigue evolucionando. Y termina el texto diciendo, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, la verdad es que en las redes ha generado movimiento esta aportación de María Dolores Díaz. Ha generado movimiento porque, porque datos así validados de, 20, o sea, de 250 tesis, eh, estos datos pues, son realmente significativos. Y, y a mí me inspira mucho, me inspira, me inspira mucho dentro del pensamiento crítico, me inspira a reflexionar sobre sobre dos cosas importantes que ya lo, ya lo, ya lo, ya lo indiqué en, en el vídeo anterior, que es los grupos de biodanza y la formación para ser facilitadoras y facilitadores. Entonces, actualmente... y. En Europa, que es lo que yo conozco, pero también estoy, por, por, por los comentarios que habéis hecho del post, de, de mi vídeo anterior, en el que ya hablábamos de esto, también veo que es algo extendido a todo el mundo dentro de la formación de las escuelas de, de formación de biodanza. Entonces, parece que... Debe ser como, bueno, pues como una regla establecida dentro de, de la International Biocentric Foundation, no, no lo sé, no, la verdad es que no desconozco, pero lo que sí que se está haciendo en general es que en las escuelas de formación, bueno, si tú no quieres ser facilitador, puedes entrar en la formación como un proceso personal eh, y si te, si te quieres facilitar, pues entonces haces las metodologías. Y esto es algo que es una realidad y que, y que es lo que a mí me invita al cuestionamiento. Si queremos realmente que las personas entren en un proceso de, de, de desarrollo personal como el que se está proponiendo en las escuelas de formación... Yo lo que entiendo, según las palabras de Rolando Toro, sobre todo en, la, en el coletáneo de sus escritos originales de, de la teoría de biodanza en el año 1991, ya sé que hay, son dos tomos bien grandes, ¿no? lo que yo interpreto es que los grupos de biodanza han de ser suficientemente... O sea, la trayectoria de, de los grupos de biodanza, como decía, que es iniciación... Eh, grupo intermedio de profundización y radicalización de vivencias, o estamos, estamos hablando de entre tres y cuatro años eh, de proceso han de ser suficientes para que las personas hagan un trabajo profundo de desarrollo personal pero no solo de desarrollo personal eh, vivencial sino también teórico porque recordemos que Rolando Toro eh, en, en la rueda verbal él hablaba de teoría y fue después con la aportación de César Wagner, psicólogo comunitario, creador de la psicología comunitaria, eh, que aportó la, uh, la posibilidad que, en el, que en, en el principio de la sesión donde Rolando aportaba teoría, se incluyera la rueda de intimidad verbal para que las personas tuvieran un espacio para comentar, para compartir eh, eh, sin análisis, por supuesto, ¿no? pero es, es un compartir para compartir sus sentires de la sesión anterior. hablando hacia teoría. Así que las propuestas de originales del grupo de Biodanza en sus 3-4 años de desarrollo. Están diseñadas para que se dé el desarrollo integral de la persona, no solo vivencial y, y íntimo, sino también intelectual. Y las formaciones están diseñadas, como dice el texto del tomo 1 de las coletáneas de Rolando Tolo, que, que lo voy a leer de nuevo que dice, eh, las, tesis, las tesis serán orientadas a la investigación científica y al pensamiento sistémico, evitando tendencias pseudocientíficas o disociativas. ¿Por qué? Porque el modelo teórico sigue vivo, sigue vivo. De hecho, en, eh, el inconsciente luminoso fue la última aportación que hizo Rolando Toro. Y, y, y no quiere decir que sea la última, porque aunque él ya no esté, el modelo se fundamenta en el principio teórico, ahí en el principio biocéntrico, así que está vivo, está vivo. Y yo no digo, yo no digo de, de modificar ni ampliar el modelo, el modelo teórico, yo por ejemplo, yo no me siento por, para nada capaz de eso, no porque es suficientemente rico, tal como está ahora, para profundizar en él bueno eh, un montón, vaya... Que no es esta la propuesta, ¿eh? mi propuesta es eh, pues el cuestionar cómo son las formaciones hoy día, en la realidad de hoy, en el momento histórico en el que vivimos hoy, cómo son, qué facilitadores estamos, mmm, estamos lanzando al mundo ¿Qué facilitadores? ¿Qué formación en, en sustentar grupo? En, no solo en crecimiento personal, sino en, en, en conocimiento científico, en experimental de cómo mmm, cuidar el grupo, cómo cómo hablar de la biodanza desde, desde muchos lugares, no solo el vivencial, sino desde muchos lugares, porque la riqueza de biodanza ontológica y epistemológica es tremendamente enorme, enorme. Y es un campo donde siempre podemos estar estudiando, siempre, los, los, de, de los autores ya escritos ¿no? de antes, llegando o sea, incluso de, de siglos pasados hasta los actuales y eso no pasa solo por la for por, por, por, por o sea eh, lo que quiero decir es que eso sí que pasa por la formación entonces si somos facilitadores y facilitadoras hemos de dar esa Posibilidad en nuestros grupos de biodanza para que el desarrollo de esos 3-4 años hasta llegar al grupo de radicalización de vivencias sea un desarrollo integral. Entonces, en las formaciones, como profesores y profesoras de biodanza, ahí podemos especializarnos en biodanza clínica, en, en biodanza social, acción social, en arte, en. En la creatividad, en, en lo que sea, profundizando ¿sí? en la investigación y, y adquiriendo mmm, metodologías de investigación que no solo sean cuantitativas, sino ¿sí? hay muchísimas. Y desde la educación biocéntrica, bueno, hay muchas, hay muchas cosas para aportar a la formación. Entonces. Esta aportación de María Dolores Díaz me parece súper interesante porque si bien es verdad que las formaciones en el, en el momento en el que Rolando las, las, las, las inició en esa época, en ese, en ese marco histórico, eran así, ¿sí? donde la gente podía formarse y, y si no querían ser facilitadores pues no hacían metodologías y, hasta ahí, y en ese marco histórico era adecuado. Hoy me cuestiono si esa realidad, que, esta realidad que hoy vivimos coincide con las formaciones que se están dando. A mi entender, no. A mi entender, no. Yo siento que la biodanza precisa de facilitadores y facilitadoras bien formados en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Si realmente quieres ser facilitador o facilitadora de biodanza, investiga, eternamente te diría, estudia, empápate del principio biocéntrico para que desde ese lugar puedas ver todas las cosas y puedas hablar de biología, de, de metafísica, de neurociencia, de física cuántica, de filosofía, de psicología desde ese lugar que es el lugar de la biodanza y de la educación biocéntrica de la, desde la mística eso desde si eres facilitador yo creo que es esa la propuesta de la, farma, de la formación de facilitadores y facilitadoras si tu interés es el desarrollo personal en todos los ámbitos incluso en el intelectual ¿no? hagamos que los grupos de vivadanza sean rigurosamente eso donde ese espacio de la rueda de intimidad verbal riquísimo esté acompañado de teoría también estructuremos la sesión para que se dé eso y el grupo de biodanza de iniciación continúe su camino con el paso intermedio, con la profundización y con la radicalización de vivencias, acompañado todo esto de también un aprendizaje de desarrollo intelectual, cognitivo, vivencial, que es la propuesta de educación biocéntrica. Aprendizaje y desarrollo. Vivencial, teoría y vivencia. Y en la formación, profundiza. Que sean formaciones que profundicen. Cuando una persona quiere ser médico, por decir algo, ¿eh? lo primero que se me ha ocurrido, cuando una persona quiere ser médico... ¿Puedes hacer la carrera de medicina para saciar tu, tu sed de conocimiento? Sí, claro que sí. Pero si vas a hacer la tesis y te vas a dedicar a médico, no solo es un proceso de saber y aprender, sino es un proceso muy largo. Y solo te vas a titular si... No solo si haces una buena tesis, sino que si, <ríe> si pasas muchas cosas. ¿no? Entonces, yo creo que hemos de ser más radicales en estos tiempos en la formación de biodanza y en la facilitación de los grupos de biodanza. Porque corremos el peligro de que los grupos de biodanza sean grupos guays, ¿eh? bonitos, que nos abracemos, que sintamos el calor, que estemos amparadas, eh, bien queridas, y, y está bien ¿eh? que sea así, claro que está bien que sea así, pero la biodanza es mucho más, es mucho más. Los grupos de biodanza, hasta llegar a la radicalización de vivencias son mucho más que el cuido, que el aprender a amarnos, que ya es mucho. Son mucho más. Porque amarnos no es solo abrazarnos y acunarnos y protegernos, sino también es estimularnos intelectualmente, generar pensamiento crítico, espacios de cuestionamiento donde las diferencias se fundamenten se pregunten se cuestionen, se hablen porque somos seres singulares y en biodanza aprendemos a amar esa singularidad pero cuando esa singularidad se manifiesta en el, en el ámbito más cognitivo más intelectual en biodanza ¿Sostenemos esta, este, este cuido? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece? Bien, pues eso. Me encantará escuchar tus comentarios, tus, tus pensamientos, tus experiencias, porque es así como crecemos. Con la pedagogía de la pregunta de Paulo Freire. Uno de, de los pilares teóricos y vivenciales de la educación biocéntrica. La pedagogía de la pregunta. Interesantísimo. Muy interesante. Haré un, haré un vídeo al referente de esto. Porque la pedagogía de la pregunta en los espacios de biodanza se practica poco o casi nada. Creo que es muy interesante, muy interesante, cuestionarnos las cosas en voz alta y en grupo. Y de ahí dialogar, encontrar los nexos que nos unen, creando conocimiento en todos los sentidos. Bien, gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y, y seguimos. Amor y servicio. Hasta la próxima.